Nos encontramos en la calle 20 de Noviembre, en la colonia centro de aquí de la ciudad de Poceno. Eh, lo que pueden apreciar son las pancartas que hemos puesto en forma de protesta por la la torre que se ha ubicado aquí, eh, en los espacio de los prácticamente hemos eh, eh, montado un campamento a raíz de una respuesta eh, negativa, bueno, más bien eh, ni siquiera respuesta, una burla de parte de las autoridades estatales que decían haber resuelto el problema, ya que el día eh, viernes eh, ante la amenaza de tomar una carretera nos pidieron eh, una, una audiencia con eh, gobernación y no sé y eh, el acuerdo era que la parte legal del municipio de, de de celo, iba a presentarse para clausurar la obra. Eh, eh, se supone que la había hecho, según las palabras de ellos, ya tenían arreglado esta cuestión, pero eh, están en un campamento eh, ubicado en la entrada del municipio. De nos avisaron que se seguía trabajando, eh, tomamos la carretera durante a partir de como las 4 y cuarto de la tarde y eh, hasta como 9 de la noche, de ahí eh, decidimos venir hacia acá y eh, nos montamos en un campamento permanente ya las 24 horas del día con las personas que podemos ver. El día de hoy se celebra una kermés para eh, invitar más gente, para que se nos para informarles y para eh, generar mejores lazos entre el grupo que, que estamos conviviendo aquí. y Prácticamente ya nos, nos convertimos en una, en una familia entre todos. La antena, eh, el problema que nos genera es, una, la ubicación en, un, eh, en una colonia completamente habitada y la otra cuestión es la cercanía que tiene con diferentes eh, centros, instituciones como este el centro de Salud eh, eh, tenemos eh, cinco escuelas, al, al, al menos de 200 metros, a los humos será, y lógicamente pues, la ubicación de a 100 metros, eh, más o menos del parque eh, de, de la ciudad. Asimismo, pues, a un lado del parque se encuentra la iglesia, prácticamente está en nuestro primer centro, centro histórico y no han respetado ningún, ningún acuerdo. ¿no? Las autoridades hasta la fecha eh, no nos han dado ninguna respuesta. Eh, no tenemos, prácticamente podemos decir no tenemos presidenta, no tenemos eh, regidora y no tenemos síndico. No existe ninguna autoridad ahorita en el municipio de Tocelo y prácticamente eh, la ley es de que la quiera tomar porque nadie eh, puede decirte nada debido a, a falta de autoridad. Buenas tardes. A las personas que ven este documental. Este, les hacemos saber que estamos en este plantón, en contra de la antena. Este, no es nada más por capricho, sino porque nunca se nos dieron razones. Este, jamás se nos pidió la firma, yo estoy vecina aquí de la calle, jamás se me pidió la firma. Este, a mis compañeros que sí si se les pidió la firma les dijeron que era una piscina. Um, por eso estamos inconformes porque se supone que era una piscina nada más de la noche a la mañana vimos que se levantó la torre nosotros empezamos el movimiento antes del movimiento empezamos un grupo de personas que fuimos a ver a la señora presidenta para que nos explicara cómo fue que se le otorgó el permiso y si estaba legalmente que nos mostrara el papeleo no desde el cambio de uso de suelo contaminación visual contaminación ambiental este... Ella nos dijo que sí estaba todo en regla, pero jamás nos ha enseñado nada. Entonces hemos seguido nosotros pidiendo los mismos documentos, la misma rutina de siempre. Una vez nada más se nos recibió por parte de la señora. De ahí jamás se nos ha vuel vuelto a recibir, ni sus ayudantes, ni los ediles, nadie. No existe aquí este, quien gobierne Teocelo. Entonces por eso nosotros decidimos entregarle un escrito, primero eh, del escrito este, también tomamos el ayuntamiento, éramos como 85 personas el lunes pasado, perdón, martes, este, éramos como 85 mujeres y unos 40 50 hombres. En cambio ella al otro día dijo a la prensa que nada más éramos, éramos, porque dijo eran puros hombres y éramos 15 hombres según ella. Y, y sí fue, bueno, no nos sentimos ofendidas por lo que dijo que éramos hombres groseros que la insultamos y le faltamos al respeto Nosotras tomamos respetuosamente el palacio se puso, se acordonó, se puso un candado simbólicamente pero en ningún momento, no estaba ningún Edil, ni ella, nadie fue a las 7 de la mañana, no le pudimos haber faltado el respeto a nadie porque no había nadie, ¿a quién le va a falta el respeto? de por sí la señora casi no había nadie y cuando viene, pues no viene a esa hora de la mañana. Y después, este, se decidió entregarlo ese mismo día en la noche para entablar un diálogo. Y entonces la señora dijo que ese día no se iban a recibir un papel, que iban a estar ellos. Asistimos con el papel de nuevo, la solicitud de nuevo. No nos recibió ella de nuevo, nos recibió el señor este, Ulises medio, en su plan siempre de prepotente y déspota ni modo, se le explicaron las cosas se le entregó el escrito y él nos dijo que al siguiente día nos iba a dar una resolución y dijimos pues ya, gracias a Dios siquiera alguien nos recibió ¿verdad? al otro día nos presentamos a la hora que nos dijeron que era a las 2 de la tarde y de nuevo ahí nos tienen y nos tienen vuelven a mandar una señorita secretaria no sé de qué departamento y nos sale con el escrito de que todo está en regla que esto no contamina, que la ONS, la ONS autoriza estas construcciones adentro de la ciudad, que Teocelo no es histórico, que no tiene por qué cosa este, eh, eliminar las reglas. También se nos dice que, yo le dije, le cuestioné sobre las medidas que dice la Secretaría de Gobernación este, en sus artículos de construcción, le dije la Secretaría de Gobernación tiene una página donde dice que las medidas de construcción en los centros históricos no deben de sobrepasar Calle y media de altura, lo que mida la calle y, la, y media. Y los compañeros más o menos calculan que la calle medirá unos 7 metros y el medio sería 10 diez y, diez y medio, ¿no? Entonces, y el ingeniero de la, de la este, el ingeniero y el abogado de la torre nos dice que la torre mide 39 metros. 39 metros, entonces está sobrepasando casi cuatro veces las reglas. Y yo le dije a, a la señorita, les, la cuestión, le dije, bueno, entonces las leyes que nos rigen, ¿no? No, esas no sirven. ¿Cómo es que no sirven? Pues si no sirven, que agarren el libro de los artículos y de las leyes y, y que agarren lo de la ONS que escribió, que también no sirven sus recomendaciones, pues que lo quemen. ¿Para qué existe la ONS entonces? Si sus recomendaciones no son respetadas. ¿Para qué existen los reglamentos de construcción si no son respetados? Ahí en los reglamentos dicen estructuras, edificios todo, y ellos dicen que no, que ni siquiera dice estructuras, digo, entonces, ¿quiénes son más inteligentes? ¿Ustedes o los que escribieron las leyes, no? Entonces, di, di, dicen que ellos no tienen por qué apegarse a las leyes de, de Veracruz, entonces, ¿dónde vivimos que no se deben apegar a esas leyes? Bueno, esta se llama, esta se llama señorita Robinson, y esta se llama... Señora... Bueno, una de.. Es que no me decido cuál. Vamos a echar otra ranchera. Dicen que el tiempo es justiciero Señora siempre ha dicho que a las mujeres nos respeta, que a las mujeres nos valora, que a los niños. Si eso hubiera pensado ella, ¿verdad? Que las mujeres valemos y si los niños valemos, mínimo nos hubiera tomado el, el, el consenso a las mujeres, ¿no? Para ver si era nuestro bienestar. Dicen que la torre trae progreso. Yo me pregunto, ¿qué progreso? Yo no veo ningún progreso en la torre. Es más, los chavos que son los que ocupan el celular, ya el, las llamadas no las elaboran. Los chavos puro WhatsApp e Internet. Siento que esta torre, aparte de ser obsoleta, no funciona para nada porque ya los chavos, más que WhatsApp e Internet. Y regresando al tema de cómo hemos solicitado con la señora este las está audiencias debajo, mira. Eh, de ahí una, una vez que la señorita debajo. nos dijo que todos esos reglamentos que están escritos en la constitución no sirven que no son las leyes que rigen aquí la, la construcción de Teocelo entonces nosotros al negarnos ellos que todo está en regla que no se va a retirar la antena decidimos al día siguiente bloquear la carretera entonces se nos habló la noche de la Secretaría de Gobernación que no se bloqueara la carretera que se, nos iban a recibir a una comisión para este, entablar un diálogo y que esto se resolviera a conveniencia tanto del pueblo como de nosotros. ¿no? Entonces nos presentamos en la Secretaría de Gobernación de una comisión al otro día a las 11 de la mañana. Nos recibió un licenciado, entre comillas, Andrade, su asistente y un periodista. Nos atendieron muy bien, nos atendieron a la comisión, escucharon nuestros diálogos, nuestras inquietudes, todo estuvo perfecto. Dicen, deme cinco minutos para consultarles una cita con la señora. Le dimos cinco minutos, regresó y dicen, no localicé a la presidenta, pero localicé a, al señor este, síndico. El señor síndico en este momento dijo que se interrumpe la construcción de la torre. Y le, yo hasta me, me paré y le pregunté, digo, ¿qué garantías nos da usted que si es cierto? Y, agarra, y el señor se paró y dijo mi garantía de la persona que yo soy. Pero la dijo con una seguridad que en verdad yo lo no creí. Yo creí que era una persona importante, que creí que tenía el poder de decidir o, o la función que, de mediador que si habrá logrado una conciliación. Y verdaderamente me avergüenza haber creído, sabiendo que el gobierno así ha sido siempre, ha manipulado a todos, nos ha engañado a todos ha hecho de nuestros derechos lo que ha querido, me avergüenzo haber creído en la palabra de ese señor, le pedí perdón a mis compañeros porque llegué bien objetiva y les dije compañeros, ya logramos siquiera lo que queríamos, que era para la obra, pero desgraciadamente ahora sí como dicen, nada más nos chamaquearon, Estábamos, llegamos y las señoras estaban bien contentas, nos habían hecho frijolitos, arroz, salsitas, tortillas, y hasta dijimos pues nada más comemos y gracias a Dios retiramos, nos retiramos de acá, ya nos tomamos la carretera, comemos y nos retiramos. Estábamos terminando de comer cuando unos vecinos nos dicen siguen trabajando en la torre, decimos pues cómo van a estar trabajando si nos acaban de dar su palabra en Jalapa que esto ya se acabó. Pues no, se nos vieron buscando a Lady, la comandante de policía para que nos dijera por qué siguen trabajando si allá en Jalapa nos habían dado la palabra que no iban a seguir trabajando. Pero como no se logró conseguir a nadie, después de dos horas, decidimos tomar la carretera. Y ese día, gracias a Dios, hubo muchísima gente aquí en Teocelo que despertó, nos apoyó. El movimiento, sí pedimos mucho perdón. Eh, sabemos que afectamos a algunas personas. Pero no nada más les afectamos de balde. Hay muchos compañeros que ayudaron a las gentes que venían cargando, les ayudaron y cruzaron sus cosas, las trasladaron a otros carros, a taxis. También hubo un viejito que venía de Ishuacán, de Jalapa hasta Ishuacán, se le pagó el taxi hasta Ishuacán. Este, a varias señoras que eran de humildes recursos también se les pagaron los 15 pesos de taxi aquí a Teocelo, las que iban aquí mismo a Teocelo. Estuvimos apoyando a la gente y al mismo tiempo que la apoyábamos le pedíamos disculpas. Había personas que nos pasaban con perdón de ustedes diciendo una mala palabra y diciendo y siga votando por el PRI y dice un viejito, es la más anécdota que tengo es un viejito como de 90 años, se bola de ya se han imaginado de qué, sigan votando por el PRI le digo, tiene usted razón abuelita, por culpa de eso todos estábamos aquí le agarré y dice, dice eso me gusta dice, por eso, por lo que dijiste me quedo con ustedes, el viejito estuvo con nosotros hasta las nueve de la noche, 1, 2, es lo que me asombra tenemos compañeros yo les digo compañeros, les falta respeto porque yo no soy quien, para decirles mis amigos son personas que traen escuela de gente que estuvo en la revolución, tenemos compañeros de 90 años de 96 años ellos tienen escuela de gente que ha sabido defender a México, dar un ejemplo. Son más guerreros y más luchones que los jóvenes. Y sí, tenemos bastante jóvenes. Como pueden ver, tenemos niños, señoras embarazadas, jo este, jovencitas. Ha, ha habido una hermandad aquí con nosotros. Si en algo le tengo que agradecer a la señora que hizo esta antena, que nos la impuso esta antena, es tener esta familia nueva que ahora tengo. Tengo una familia que ya la quisiera a ella, que me espera con los brazos abiertos, que me espera con un taquito, con un café. Y tengo padres que ya no tengo yo en mi vida, pero ya quieren tener padres. Tengo abuelos, tengo tías, primas, vecinas. Es lo único que se le puede agradecer porque es una señora tan mala, pero no sabe que de su maldad sacó que Dios se uniera, que Dios se vuelva a amar, que Dios se junte como el, nos reconezcamos como hermanos, como amigos, como familia ya. Es increíble que de algo malo que haces, este, generas que la gente alrededor haga muchas cosas buenas. Y no nada más despertamos en eso en ser amigos, también despertamos en que vemos que en Teocelo le faltan ya muchísimas cosas. Le falta el agua, el drenaje, las calles, si ustedes dan una, una vuelta a las calles de Teocelo es una... Cochinada, bache tras bache tras bache, la inseguridad, aquí en ustedes les han robado a muchos y aparte han secuestrado a otros. Entonces, sí, ya no necesitamos simplemente que se nos haga cosa para la o, atención para una sola cosa, la antena, no. Necesitamos ya autoridades que vengan en verdad a trabajar al municipio, que en verdad vengan a ayudarnos. Que en verdad vengan a ver las necesidades de los pobres y de todos, sobre todo que respeten y garanticen nuestros derechos. la del municipio de Teoselo se le hace una atenta y cordial invitación para que se una a este movimiento social y pacífico, ya que el día de mañana vamos a reestructurar acciones en la salida de Teoselo, buscando una solución. Perdón, aquí me equivoqué, pero vamos a ver. El punto de reunión en el campamento 20 de noviembre a las 6.30. Y una vez más, lucha por tu dignidad. No estés agachado, levántate, que no te dé pena, que no te dé miedo. Estas autoridades tienen que salir ya. Por favor, únete a esta lucha social y pacífica. Gracias. Oh tus ojos abiertos al carmín Thank okay. you.